de Entonces enseñar cómo puede transferir las películas y los vídeos que tengas en tu dispositivo ios directamente hacia tu pc o viceversa si tienes algún vídeo importante en tu computadora y quieres pasarlo a tu iphone el día de hoy vas a aprender a cómo hacerlo bienvenidos al canal oficial de tenochar spanish muchas veces tenemos un vídeo que hemos grabado ya sea de un evento de nuestra familia lo tenemos directamente en nuestro iphone y se hace un poco tedioso a través de itunes transferirlo hacia nuestra pc porque tenemos que estar sincronizando nuestros datos a veces tenemos una película también en nuestro ordenador y queremos llevarla con nosotros en nuestro dispositivo móvil y también se hace un poco tedioso el hecho de poder transferirla. El día de hoy vamos a ver cómo puedes hacer esto de una manera bastante fácil descargando simplemente el programa de icarson. Bien, chicos, para eso vamos a ir a nuestro ordenador, ya sea que estemos utilizando Windows o que estemos utilizando Mac OS. Vamos a ir a nuestro navegador favorito y vamos a buscar la página de TenoChart que yo se la voy a dejar en la descripción de este video para que con simplemente un clic puedan estar en esta pantalla. Desde aquí es donde vamos a descargar el software que lleva por nombre iCarphone y es básicamente un gestor de archivo para los dispositivos iOS. Como pueden notar por acá, es compatible con la última versión de iOS 16 y para poder descargarlo es algo bastante simple. Vamos a elegir nuestro sistema operativo en este este caso estamos utilizando Windows 11 así que le vamos a dar en la parte que dice descargar gratis de manera automática se empezará a descargar el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio ya por acá se ha descargado ahora procedemos con la instalación haciendo doble clic encima del archivo descargado aquí le damos los permisos de administrador le damos en que sí y de manera rápida ya estaremos en la pantalla de instalación aceptaremos el contrato y la licencia de Tenochart y luego le daremos en la parte que dice instalar esta instalación no dura mucho tiempo ya que el software es bastante ligero, simplemente esperaríamos unos cuantos segundos. Una vez instalado nuestro software, haremos clic en la parte que dice Iniciar para ir a la primera pantalla. Como podemos notar, tenemos una interfaz bastante sencilla de entender... Eh, les mencionaba anteriormente que este es un gestor de archivo para los dispositivos IOS aquí podemos transferir fotos, música videos y algunas otras multimedias más, con simplemente un clic podemos exportar todas nuestras fotos, podemos transferir música desde iTunes al dispositivo o viceversa, desde el dispositivo hacia iTunes, en esta ocasión nos vamos a concentrar en pasar películas y videos que sean grabadas directamente con nuestro iPhone, ya que a través de iTunes es algo bastante tedioso el hecho de estar sincronizando el dispositivo, nada aquí tendremos que conectar nuestro iPhone a a través del cable usb como nos indica el software aquí ya lo tenemos conectado se nos muestra toda la información de nuestro iphone recuerden que tienen que desbloquear el dispositivo y darle en la parte que dice confiar en caso de que les aparezca una ventana emergente luego de todo esto vamos a ir a la parte que dice gestión vamos a ver que de manera automática se empiezan a cargar todas las informaciones multimedia que tenemos en nuestro iphone Vamos a ver que la primera sección que se nos abre es la sección de la cámara Aquí podemos ver todas las fotos y los videos que tenemos en nuestro iPhone También en esta parte podemos elegir las músicas para poder transferirla hacia nuestra PC o también transferirla desde nuestra PC hacia nuestro iPhone. En esta parte que tenemos por aquí donde dice videos es donde podemos encontrar algunos programas, películas que hayamos comprado directamente en la aplicación de Apple TV. Y la podemos exportar directamente hacia nuestra computadora. En este caso me dice que no tengo ningún tipo de video porque no he comprado nada ni he descargado nada a través del Apple TV. Para la demostración de este tutorial lo haremos directamente con los videos que hemos grabado con el dispositivo En este caso aquí se nos muestran las fotos y los videos es algo bastante simple Como pueden notar por acá, estos son los archivos de video, vamos a seleccionarlo En caso de que queramos pasar a nuestra PC más de un video al mismo tiempo Presionamos la tecla control y vamos a ir marcando los archivos de video que queremos transferir En este caso vamos a intentarlo con esos cuatro que tenemos aquí Vamos a hacer clic en la parte que dice exportar se nos abrirá esta ventana emergente para que apliquemos el formato a los videos que vamos a transferir aquí esta primera sección aplica simplemente para las imágenes la podemos convertir a jpg en pdf o simplemente mantener el formato que nos da el dispositivo ios en este caso, como lo que estamos exportando son videos, no corresponde esta sección. Vamos a darle la parte que dice convertir a MP4 o simplemente elegimos la parte que dice no convertir. Recuerden que si le damos en la parte que dice MP4, va a tardar un poco más de tiempo porque se tiene que convertir el video a otro formato. Pero en este caso, como son simplemente cuatro videos que no ocupan mucho espacio, yo lo voy a dejar en conversión MP4 porque tiene más compatibilidad con otros dispositivos. Ya por acá debajo simplemente tendríamos que elegir la carpeta donde vamos a guardar los archivos yo le voy a dar en la parte que dice reemplazar para guardarlo en el escritorio y que sea más fácil encontrarlo aquí yo voy a crear una nueva carpeta con el nombre de vídeos para demostrarle de que realmente esto es funcional simplemente lo voy a dar por acá le voy a dar en seleccionar carpeta y nada ahora doy clic en la parte que dice siguiente vamos a ver que se van a empezar a compartir 1.40 gigabytes Aquí ya ha comenzado la transferencia de los cuatro videos. Vamos a esperar unos segundos para corroborarle que esos videos son funcional y lo podemos reproducir en nuestra PC. Bien chicos, al cabo de unos cuantos minutos vamos a ver que ya se han exportado los cuatro videos. Aquí nos da la opción para poder abrir la carpeta de manera directa. Yo le voy a dar en OK. Voy a minimizar. Por acá tenemos la carpeta que hemos creado para poder guardar los videos. Hacemos doble clic vamos a ver que tenemos otra carpeta con el nombre de nuestro iphone hacemos doble clic y ya aquí dentro estarían los cuatro videos o todo lo que hemos marcado para exportarlo vamos a probar de que realmente estén funcional vamos a hacer doble clic en este que tenemos por aquí vamos a esperar a que cargue el reproductor y como pueden notar por acá ya tenemos el video totalmente funcional directamente desde nuestro dispositivo ios Así lo podemos hacer con todos los videos que tenemos por aquí Esta sería una grabación de pantalla Que también la podríamos exportar de una manera bastante fácil y sencilla Con tan solo descargar el programa de iCarphone Gestor de archivos de la página oficial de TenoChat Espero chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Recuerden que el link va a estar en la descripción de este video para que con simplemente un clic puedan descargar el programa y puedan pues transferir todos sus videos y toda la multimedia que les sea posible hacia su dispositivo iOS. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Cualquier duda o comentario recuerden también dejarla por acá debajo que con gusto les estaremos leyendo y les estaremos dando respuesta lo más pronto posible. Esto es Tenochal Spanish y nos vemos en una próxima entrega.